Te mamen, te mamen, te mamen, te mamen, te mamen, te That core. This is the fire. I De que comience la acción Eso es correcto El último capítulo fue tan tenso como pudo ser La Alianza de las Sombras Forzó a Grey a trabajar para ellos Manteniendo cautiva a su hermana Liena Pero Grey le dijo a Yamato Que diera su mejor esfuerzo para ganar Lo que no le gustó a Anju Mientras tanto, el torneo de ganadores Mantenía a Yamato y a Grey de puntitas, O más bien, echados ¿Ah? Hablando de ser agudo ¡Me niego a perder! ¡Explosión de poder Cobar! Pero Yamato estaba a la altura del reto y ganó. ¡Sí! ¿Pero qué sucederá con Liena, la hermana de Grey? ¡Cierto! Después, después de eso, necesito, ¿Necesito un respiro. ¿Cómo creen que me siento después de estar sobre esta cosa? ¿Quién es quién? Bueno, supongo que ya eso es. Hora. Mejor sintonizo y echo un vistazo a lo que está sucediendo allá en el Didamundo. ¿Saben? Es mi programa favorito y ese es un ser azul muy hermoso. ¿Qué? A ponernos al día con el torneo. ¡Aquí! Ah. ¡Lo! ¡Bien! Muy bien, estaremos en el aire en cuatro. Tres, dos, uno... Son las noticias ganadoras, como si no lo hubiesen descubierto ya por este gráfico que está ahí. Vamos a echarle un vistazo. En el segundo combate de las semifinales jugó Gwen contra Zorna. <risa> <risa> <risa> Gwen usó su vida man acuso para poner las propias vida bombas de Zorna ¿Eh? en su contra. Vida fuego. Y una vez más, Gwen gana otra grande. Sí. Y como es usual, Gwen mostraba su normal y gracioso comportamiento. Sí, demasiado fácil. Así que, ¿a quién enfrentará Gwen en las semifinales? ¿Será a Nacrem, o quizás a su compañero miembro de la Alianza de las Sombras, Anju? Como sea, fanáticos, sigan observando. ¡Buen trabajo! ¿Lo haces parecer tan fácil? Sí, bueno, es duro ser una leyenda. Ah, no. ¡Ponte al teléfono, Frankie! ¡Parece que <risa> Wen y Bakuso están en camino a las semifinales! ¡Es bueno! No puedo esperar para batallar contra él. Bien hecho, hermano. Sí, lo sé. Ahora, más te vale que no lo arruines. ¿Qué? Hicimos una promesa de ganar sin importar qué recuerdas. Le mostraremos al mundo que somos los hermanos más fuertes que existen. Por supuesto. Lena, lo siento, puede que haya perdido esta vida batalla, pero te prometo que encontraré la manera de salvarte de algún modo Ahora es tiempo de comenzar el siguiente combate de las semifinales Y déjenme decirles, esta competencia será para recordar Esther y su vida man de control Win Ninja contra Sigma! Eso es, ahora es tu turno de ganar ¡Sí! Armada se sentirá orgulloso de haber accedido a ser mi maestro. ¡Es la misma vida batalla de las rondas anteriores! Quien pueda derribar los pines de su oponente primero ganará el combate! ¡Pero esperen! ¡Esta vez tenemos una sorpresa! ¡Esperen a verla! Pondrán a dar sus cabezas! ¿Qué sucede? ¡El campo de batalla está cambiando! ¡Genial! ¡Esto nunca le sucedió a Yamato! ¿Qué oh. es eso? Oh. Supongo que es un montón de agua... Y bon. ¡A partir de ahora las vida batallas serán aún más difíciles! El campo de vida batalla ha sido rodeado de agua y los vida jugadores solo pueden pararse sobre esos troncos. Este combate requiere de concentración, equilibrio y tal vez dos toallas. ¡Oh, cielos! ¡Me fascina! Ah. <ríe> Desearía vida batallar aquí. ¡Qué suerte tienes, Terry! ¡Ten cuidado! No sé qué te pueda ocurrir si caes! ¡No me caeré! ¡Pero a veces los mástiles desaparecen! Oh, ¡Gracias por la demostración! ¡Al menos pudiste mostrarle a todos las sorpresas en el agua! ¡La primera en la lista es...! ¡Esa misma! ¡Pirañas! ¿Qué? ¿Pirañas? ¡Y eso no es todo! ¡Parecen tiburones! Oh, ¡Tiburones, ¿Tiburones también? también! Y por supuesto, cocodrilos! ¡Oh, ¡Vamos! ¡Y eso es todo! Bueno, excepto por este pulpo gigante. ¡Oh, oh eso no es verdad. es verdad! ¡Y ese chico verde! ¡Qué, ¿Qué demonios, demonios son, son esas cosas! cosas? ¡Sáquen ese pez de mi cabeza! ¡Sí, es Terry! ¡Me alegra no ser tú! No me importan esas criaturas. Voy a ganar esta vida a batalla sin importar lo que pase. Solo ten cuidado. Yo quiero una oportunidad para batallar contigo. Si ganas, yo sigo. Es agradable oír ¿Eh? eso, pero no puedo pensar en eso. Antes de que pueda pensar en mi próximo combate, tengo que salir de este sin que me coman. Bien dicho. Debes permanecer concentrado. ¡Ten cuidado! Pero no demasiado, Yamato. ¿Ah? Sigma y su vida, man, con General, no ha perdido un combate en un año, así que si quieres ganar, no puedes ser demasiado cauteloso. Sí, señor, entiendo. Voy a vida a batallar tan fuerte como pueda. Sé que puedes llevarme a la victoria, Win Ninja, así que hagámoslo. Vamos a demostrarle. Te haré sentir orgulloso, Armada. Espera, Terry. ¿Ah? Para ti. Oh, vaya. Gracias. ¿Es un amuleto de la buena suerte? Lo vi mientras estaba de compras. Oye, espera un segundo. Ajá. ¿Por qué a mí no me diste ningún amuleto? Eres mi madre, ¿recuerdas? ¿Por qué le das uno a Terry? ¿Terry es mejor que tú? ¡Ay! <risa> Solo bromeaba. ¿Sabes que eres mi preferido, Yamato. ¡No hagas eso! Oh, vamos. ¿No puedes soportar una broma? Además, este amuleto de la suerte está hecho especialmente para Terry. ah. ¿Ah? ¿Ah? Oh, vaya. Este amuleto tiene por detrás un símbolo de mi pueblo natal. Uh, no sé qué decir. Oh, muchas gracias por esto. No hay problema. Sé lo difícil que es estar lejos de casa. Y creí que ese amuleto te recordará, sin importar dónde viajes, Ajá. que siempre llevas un pedazo de tu hogar en tu corazón. Gracias, May. Es grandioso. Mientras lo use, vida tan bien que nadie me derrotará. Vaya. Eso fue muy lindo de tu parte, mamá. Por supuesto, yo siempre soy lindo, ah. bobo. ¡Hola, ah. Terry! ¡Ve y gana! ¡No dejes que te coman! ¡Oye, Grey, vamos! Apuesto que ver una gran vida batalla te animará. ¿Eh? De acuerdo. Está bien, puedes hacerlo. Solo mantente concentrado. ¡Terry está listo! Solo esperamos por Sigma. ¿Fuego también? ¡Increíble! ¡Esperen! ¡Sigma acaba de entrar al estadio! ¡Me pregunto qué opina de toda esta agua! Pero como siempre, es difícil saber lo que ocurre detrás de esa máscara. ¡Eso tiene que intimidar a Terry! ¡Cielos! ¡Tiene mucho equilibrio! Buena suerte, Sigma. Por una buena vida batalla. <ríe> Olvídalo, mal deportista. ¡Saca la mayonesa, Martín! ¿Qué está tramando Sigma? No. ¿Oh? ¡Eres cop General! ¡No puede ser! Justo antes del combate, ¿por qué haría eso? ¿Qué? ¿Acaso va a rendirse o algo? Claro que viendo esas criaturas entiendo por qué. No lo necesito, tengo un nuevo Vidaman. Saluda al Vidaman que te derrotará: Garnet Wind. ¡Increíble! Sigma acaba de lanzarle a Terry una curva. ¡Parece que usará a Garnet Win en vez de su asco de siempre! ¡Qué extraño! No había escuchado sobre ese Vida Man. No puede ser Garnet Win. ¿Oh, sí? ¡Me divertiré! Escucha, no importa cuál Vida Man use, solo mantente enfocado en lo que tienes que hacer para ganar. Tienes razón, tengo que concentrarme. Si Sigma logra meterse en mi cabeza y desconcentrarme, ya habré perdido. ¡Que comience la batalla! ¡Preparados, listos, listos, ¿Listos? a Fuego! ¡Ah! ¡Vaya, Terry arranca con un comienzo furioso. ¡Muy bien, el ataque furia alada de Terry! ¿Viste eso, Sigma? Me gustaría verte hacer un tiro así de bueno. a Fuego! ¡Cielos, no se debe subestimar a Sigma! ¡Está usando el mismo tiro que Terry! ¡Sí que tiene un buen tiro! Ah. Muy extraño. Jamás supe que Sigma usara una jugada como esta antes. ¡Miren los pies de Terry! ¿Ven cómo tiene que esforzarse para mantener el equilibrio? Y sin embargo, Sigma se mueve casi como un robot. Algo huele muy mal aquí. ¿Saben? Es como esa vez que la Alianza de las Sombras estaba controlando a Bull ¡Exacto! Ah. Intentar algo como eso aquí es algo que haría la Alianza de las Sombras ¡Bull! ¿Sabes algo de esto? ¿Qué está sucediendo? Ah, ¡Rayos! Regresamos al principio ¿La Alianza de las Sombras está detrás de esto? Oh... Uh, no ¡De acuerdo! ¿Quieres jugar rudo, Sigma? ¡Entonces jugaré más rudo que cualquiera que hayas conocido! ¡Eso es! ¡Hazlo! ¡Toma esto, Sigma! poderosa jugada de Terry! ¿Cómo le responderá Sigma? así fuego! ¡Ah, sí! ¡Con otra de sus deslumbrantes jugadas! Ah. ¿Pero cuál de estos dos monstruos subirá a la cima? ¡Increíble! ¡Es un alejamiento! ¡Se lanzan los dados ahora, amigos! ¡¿Quién triunfará?! Oh, son fuertes, no hay forma de saber quién ganará. ¡Solo restan las dos últimas! ¿Quién lo logrará primero? ¡Increíble! ¡Qué gran sorpresa, Teresa! ¡La máscara de Sigma se cayó! ¡Y es una chica! Oh. ¡Sigma! ¿Es una chica? ¿Eh? Creí que lo había visto todo amigos, pero esta es una para el libro de récords. No. No puede ser. Oh. Es Liena. Uh, pero ¿cómo? ¿Ah? Es Liena. Nunca estuvo Sigma tras la máscara. Es mi hermana. ¿Qué? ¿Tu hermana? ¡La Alianza de las Sombras no solo la tiene cautiva! ¡La están usando para hacer su trabajo sucio! ¡Pillaman! ¡Pillaman! ¡No puede ser! ¡La Alianza de las Sombras debe de haberla hipnotizado! ¿Qué? ¡No puede ser! Quizás... yo pueda despertarla. ¡Liena! ¡Liena! No funciona. Es inútil. ¿Estás diciendo que Sigma era la hermana de Grey todo el tiempo? La Alianza ¿Ah? de las Sombras debe haberla cambiado por Sigma a último momento. Ah, ah, sabía que eran malvados en la Alianza, pero no tanto. Usar a una niña inocente de este modo. ¡Miren a Anju! <risa> esto te ganas por perder. Si hubieses derrotado a Yamato tal como te lo pedimos. Esto no habría sucedido. Por eso todo es culpa tuya. <risa> ¡Basta! ¡Estás mintiendo! ¡Escucha, Liena! ¡Sé que no eres tú! ¡Liena, por favor! ¡Despierta! ¡Liena! ¡Eso es! ¡Estás acabado! Ah, no permitiremos que Anju se salga con esta Si ganas, Terry te la Alianza de las Sombras ¡Pierde! ¡Sí, lo sé! Pero Liena es muy buena No sé si pueda ganar Espera, solo sigue concentrado. Recuerda lo que necesitas para ganar. Correcto. Lamento hacerte esto, Liena, pero no tengo alternativa. Confía en mí, y me lo agradecerás después. ¡Ugh! Sujeta al corcel, Miguel es otro golpe furioso de Terry. Esto puede haber terminado. Hazlo. <susurra> Esperen, Liena está cambiando su táctica. <susurra> ¿Qué? ¡Liena derribó algunos de sus propios pines! Oh. Al hacer eso, está protegiendo sus últimos pines. Pero significa que solo le restan cuatro en pie. Nunca podrá ganar con solo cuatro pines. Este combate es mío. No te confíes, Terry. Sé que Liena tiene algo planeado. ¡Ah! permitir que esos animales se lo traguen. ¡No! Si te sumerges, te descalificarán. Sí, lo sé, pero es mi amuleto. No entiendes lo mucho que significa para mí. ¡No lo hagas! ¿Ah? ¿Ah? Esperen! No tiene que ser Terry quien busque el amuleto de la suerte. ¡Ah! Correcto! ¡Espera, Terry! Yo lo traeré. ¡Ah! Oh, ¡Te mato! ¡Ya mato! ¿Te mato? ¡Qué noble eres por ayudar a tu amigo saltando allí! ¡Lástima que no saldrás nunca! No puedo dejar que gane la alianza y menos así, usando a nuestros propios amigos en nuestra contra. Los detendré sin importar que se interponga en nuestro camino. ¡Oh, oh! ¿Qué viene hacia acá? ¡Ay! ¡No, Yamato! ¡Sal de ahí! ¡No te preocupes! ¡Encontré tu amuleto de la suerte, Terry! ¡Puedes terminar la vida batalla! ¡Eres lo máximo! ¡Eso es! ¡Excelente trabajo, Yamato! ¿Vas a comerte ese pez? Ah, ¡Cuidado, Yamato! ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Regresa a la vida batalla! ¡Correcto! Hmm. ¡Es perfecto! ¡Este combate se acabó! ¡Vida fuego! ¡Cayó al agua, amigos! Estoy seguro de que no tengo que explicarles qué significa, pero lo haré de todas maneras! Terry ha sido descalificado, así que el ganador de este combate es Sigma! ¡Quiero decir Liena y su Garnet Wheel! Misión cumplida. ¡No! ¡Terry! No puedo creer que Liena hiciera eso. Liena, ¿por qué? ¿Estás bien, Yamato? Sí, pero no puedo creer que ganaron los malos. No es justo. Lo lamento. ¿Lo lamentas? Sí. Esto es mi culpa. ¿Ah? Debí detener a la Alianza de las Sombras. No es tu culpa, Yamato. Ah. Ah. Es a Anju a quien debemos culpar. ¿Ah? <risa> ¡Qué patéticos! ¿No lo entiendes? ¡Perdiste! Porque hice que distrajeras a Terry Yamato? Ah, ¡No es así! Ustedes siguen siendo perdedores Y solo esperen a ver las otras sorpresas que les tengo preparadas Llevarán la derrota a un nivel completamente nuevo <risa> ¿Quién se cree Anju que es? Él solo no es la Alianza de las Sombras mm, No sé Tendrá su merecido, ¿Ah? pero nosotros tenemos otros asuntos. ¿Sí, Ababa? Salude a nuestro más reciente miembro, Liena. <risa> ¡Nos vemos! <risa> ¡Espera! ¡Liena, no te vayas! ¿Qué? Sé que esta no eres tú. La aliena que conozco no haría trampas. No puedes decirme que realmente quieres ser parte de la Alianza de las Sombras. ¡Di algo! ¡Al menos dime que no me has olvidado! ¡Soy tu hermano! ¿Olvidado? Jamás te conocí para empezar. Oh, no. Liena. He fallado. Liana. Bueno, al menos esto hace más fáciles las cosas, ¿no, Gray? ¿Qué? ¿Es eso una broma? No ¿Ah? es. Por supuesto que no. A lo que me refiero es que cuando vayamos a rescatarla, sabremos exactamente dónde está y no tendremos que estar buscándola. Dijiste. Vayamos. ¿Qué más diría? No estabas pensando que te dejaría hacer esto solo, ¿verdad? ¡Eso! ¡Y no olviden contar conmigo también! ¡Y conmigo yo voy! Podemos haber perdido un combate hoy, pero si trabajamos juntos nadie podrá detenernos. Oh, gracias, chicos. Mm. Entonces, seguimos el trato haciendo una promesa. Ah. Eso tiene sentido. Ya lo dijiste. Prometemos no rendirnos hasta que Liena esté con Gray segura y a salvo. ¡Sí! Yamato tiene razón. Hay mucho poder si se trabaja en conjunto. Y Grey, Bully, Terry y Yamato forman un poderoso equipo. Pero se enfrentan a otro que podría ser más poderoso. A Baba y la Alianza de las Sombras. ¿Cuál de los dos ganará? ¡Sigan viéndonos y lo sabrán! Mega 下す